Census. Capacitación. De lo contrario, eres bienvenido. Rompiendo Paradigma. Las mujeres en el mundo profesional. En vivo nos acompaña Adami Corro, Martín Rojas Tamayo, Enrique Corona, Pepe Soto, Delia Pilar, Cintia Guisel, Olivia Vázquez y como invitado especial, doctor Rubén Santillana La Triste.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 las mujeres. Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos y en esta ocasión, bueno, pues me siento muy feliz de estar con todos ustedes. Soy su amiga Adami Corro y en este programa que bueno, realmente debo confesar que, que ha sido una sorpresa y agradezco mucho a Census Capacitación que me hayan permitido ser parte de este programa y sobre todo que hoy tenemos invitados de lujo, realmente eh, mi respeto, reconocimiento para todos y cada uno de ustedes. y Hoy vamos a hablar sobre... Eh, las mujeres en el mundo profesional. Pero antes de entrar en materia y presentar a todos y cada uno de nuestros invitados, yo quiero contarles la historia de Margarita, Margarita Bull es una niña que nació en 1795, ella era una niña irlandesa que todo el tiempo llegó a pensar que quería ayudar a las mujeres a a, a, a la cuestión de salud todo empezó cuando un familiar muy cercano a ella muere y entonces se da cuenta que, cuenta que las condiciones médicas de, aquella, de aquellos años pues era muy precaria esta niña cuando crece pues se tiene que cambiar de, de, de lugar de país porque donde, donde estaba no se admitían mujeres esta mujer pasó muchos años vestida de hombre. Fíjense, parece increíble. Porque para poder estudiar medicina, no se permitía que ninguna mujer pudiera entrar a la universidad. Así que tuvo que vestirse de hombre. Y a partir de que ella entra a la universidad, se tiene que cambiar el nombre y se convierte en James Barry. James Barry, así todo el tiempo vivió, y fue una doctora espectacular que logró grandes descubrimientos. Fue la primera cirujana en la historia y también fue la responsable en conseguir la primera cesárea creada con éxito. En aquellos años era muy difícil que una mujer de una cesárea lograra pues, con, estar con vida. Y, y este doctor, que en realidad era una mujer, pues logró Cambiar, cambiar todo eso. A, a Jace Barry le debemos muchas cosas como es, eh, ella estudió mucho para los descubrimientos de la sífilis, sífilis y también se dio cuenta que algo importante en nosotros, en los seres humanos, era la cuestión de la salud. Así que ella, eh, a, a, a este hombre convertido en mujer, pues bueno, pues eh, a, nos ha aportado mucho. So, ¿Qué pasó con, con James? Bueno, pues finalmente muere y qué triste que cuando ella muere ella pide que su último deseo es que nunca, nunca le quiten la ropa porque jamás nadie, nadie sabía solamente sus padres y hermanos que era una mujer. No se respeta su decisión, así que cuando ella muere, pues descubren que era una mujer. Qué lamentable, qué lamentable que, que estén pasando este tipo de situaciones. Y estamos en 2022 y mi pregunta es, ¿ya estamos en tiempos de cambio verdaderos donde las mujeres tendremos las mismas la misma equidad, las mismas oportunidades que los hombres. Gracias, gracias a, a nuestros invitados. Y, y bueno, quiero empezar con, con las damas. Eh, primero con Olivia Vázquez. Olivia, muchas gracias por, por acompañarnos. Gracias, Olivia, a, a nuestro maestro Martín Rojas. Tenemos un maestro, bueno, de lujo. Rubén Santillán, a la triste, muchas gracias, bienvenidos a Pili Bautista, Pili, muchas gracias, buenas noches. A Giselle Mino, gracias. Tenemos invitados de lujo. Y bueno, pues, Olivia, ya vi que tienes abierto el micrófono, así que quiero <risa> aprovechar y, y preguntarte, Olivia, ¿tú crees que las mujeres en la actualidad tenemos las mismas oportunidades que los hombres. Ami, buenas noches a todos. Gracias por la invitación, Martín, doctor Rubén, amigas, Giselle, Pati, a todo el público. Bueno, mira, escuché a tu introducción. Es muy bueno recordar y, y, hacer, y, y sobre todo, traer a, a la actualidad ese tipo de historias que muchos jóvenes desconocen, ¿no? Segundo, respecto a tu pregunta. Te diría que depende. En términos generales, te puedo decir un 80%, por decirlo así. Yo soy contadora, tengo que sacar porcentajes, ¿no? Pero tiene mucho que ver también, este, Adami, creo que la convicción, la, la decisión de cada, de cada mujer de lograr sus objetivos, ¿no? No podemos estar culpando de que si me dejan o se me dan las condiciones, es difícil el camino, pero no imposible. Así te lo resumo, ¿no? Está, las condiciones están para todos, y ya va, depende de cada quien el empuje que le des, pero de que el camino para llegar a una posición es más difícil que el hombre, sí lo es. Y depende, yo te decía, depende de qué, de las condiciones personales que tú traigas como mujer. Si estás soltera, si estás casada, si tienes hijos, la edad de los hijos, son muchos, eh, factores que dependen hasta dónde te, pues, se te puede facilitar o cumplir un, un proyecto profesional a corto o hacerlo más a largo plazo. Y tengo muchos ejemplos, pero bueno, sobre la masa creo que los iremos sacando adelante para hacer esto un poco más dinámico, ¿no? Gracias, gracias, Olivia. Ah. Pili, ya también vi que tienes abierto tu, tu micrófono. Pili, cuéntanos, de acuerdo a tu experiencia, todo lo que tú has vivido, ¿te ha sido difícil entrar en este mundo...? Eh, empresarial, profesional, o, o has sentido que te ha sido más difícil por el hecho de ser mujer? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, maestro Martín, muchas gracias. Es un honor para mí que esté en este programa el día de hoy acompañado de mujeres tan exitosas. Doctor Rubén, buenas noches. Mira, la verdad desde mi experiencia, para mí te puedo decir que ha sido bastante difícil poder estar a la par con, con el género masculino. Sí me ha costado bastante trabajo por el hecho de que en mi caso yo tuve que estudiar la carrera ya con dos, dos niñas, entonces era muy, muy, muy, muy complicado y desafortunadamente no tuve la oportunidad de hacerlo en el sistema escolarizado. Orgullosamente soy egresada del sistema abierto del Instituto Tecnológico de Oaxaca, la licenciatura en contaduría. Y sí me costó, sí me costó, ¿por qué? Porque cuando tú no tienes una carrera profesional, tener un empleo, tu sueldo va a ser mínimo comparado con el que está ganando un hombre con las mismas condiciones que tú tienes. Entonces sí ha sido complicado. Preguntabas en el 2022 si ya estamos a la par. Ha habido un avance, pero todavía siguen habiendo esas diferencias, sobre todo en sueldos. En mi caso... En el 90 trabajaba en un banco en el cual, no te voy a decir el nombre, pero aspirar a un puesto ejecutivo, una mujer, era muy difícil. El puesto más alto que podía tener una mujer en ese entonces era cajera general. Si tú querías ser gerente, tenías que ser soltera. Si la mujer estaba casada, ya no aspiraba a un puesto ejecutivo. ¿Por qué? Por el tiempo que tenía invertirle a, los, a, a sus hijos. A diferencia de los varones que si querían estar en un puesto ejecutivo deberían estar casados porque tenían mayor compromiso. Entonces, si sí hemos tenido un avance, en mi caso sí me ha costado trabajo. Te puedo comentar muchos ejemplos, como decía ahorita Olivia, uno de ellos te voy a decir que me tocó 30 años 30 casi 30 años en el Colegio de Profesionales de, de mi estado para ser la primera presidenta, en, para que se diera esa apertura a que una mujer dirigiera un colegio de profesionales y, y sí, sí nos cuesta mucho trabajo, estás ahí y, y para una mujer los retos son más fuertes, tienes que como me comentaba un compañero alzar más la voz para hacerte escuchar porque sí ha sido difícil hemos avanzado, afortunadamente hemos avanzado, hoy las mujeres tenemos más oportunidades para estudiar, para sobresalir profesionalmente, pero también depende mucho del compromiso que tú como mujer hagas para poder salir adelante. Gracias, Pili. Déjame comentarte que, por cierto, yo, al igual que tú, orgullosamente oaxaqueña, y quiero felicitarte por todos tus logros, y me queda claro, porque lo conozco, el Estado, que es maravilloso, pero todavía en la actualidad hay muchos topes, hay mucha ideología, hay todavía es esa ese poco avance que muchas mujeres pudiéramos tener. No es lo mismo vivir en provincia, sobre todo en la parte del sur, donde está nuestro amado Oaxaca, a estar ya en, en, en, en la capital, ¿no? Entonces, bueno, gracias, Pili, gracias, gracias, gracias por tu aporte. Giselle, abre tu micrófono, por favor, gracias por estar con nosotros. Y, y bueno, el... La pregunta aquí es lo mismo en tu caso, Giselle. ¿Cómo has vivido? ¿Cómo has vivido esta este ámbito profesional? ¿Te ha sido fácil? ¿Has tenido tropiezos? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. Hola, buenas noches. Este, igual gracias por la invitación a, a Martín. Al contador Martín, este y respecto de la pregunta, eh, personalmente sí ha sido difícil para mí porque, bueno, eh, eh, tengo 28 años y eh, mi, ahora sí que el trabajo donde aprendí varias, muchas cosas, eh, fui encargada de auditoría. Entonces, el llegar primero siendo joven y siendo mujer ha sido un gran reto a... Uh, mucho mayor porque pues llegaba a revisar a, a los contadores no y algunos de los contadores pues son muchos mucho mayores que yo entonces sí ha sido un gran reto eh, personalmente sí ha sido un gran reto eh, presentarme como encargada siendo mujer eh, muchas veces las personas pues como que nos nos subestiman por el hecho de ser jóvenes y mucho más agregándole el ser mujer, ¿no? Entonces sí, sí ha sido un poco difícil. Eh, pero bueno, demostrando los conocimientos, demostrando la capacidad técnica, se ha logrado hacer un buen trabajo y se ha logrado en mucha o poca eh, medida por hacerse notar, ¿no? Eh, reconocer, eh, los contadores muchas veces nos reconocían nuestro trabajo, eh, las observaciones que les, que les comentábamos. Y ha sido un trabajo bastante difícil, bastante duro, pero pues poco a poco se ha ido logrando. Muchas gracias, Giselle. En algunas ocasiones, este punto de la edad también, por, o por ser muy joven o pasar de los 50, también esto ya es, es otra situación, porque ya no estamos tan jóvenes y entonces uh -huh. empiezan los problemas. Mi querido doctor... Doctor, ay, ya, ya no lo veo, ya no lo veo. Ah, sí, aquí está, Rubén. Doctor Rubén Santillán, abra su micrófono, por favor. Desde el punto masculino, ¿cómo ve esta perspectiva, doctor? Muchas gracias nuevamente. Buenas noches a todos, a todas, y a los que nos están haciendo el favor de seguir, hacer sus capacitaciones y, por supuesto, a don Martín Rojas, que nos hace el favor de coordinar e integrar esta noche gracias por conocerlas y tener el gusto de compartir. Eh, escucho con mucha atención, ah, pero antes de esto quiero decirles una cosa, les decía que por favor me digan Rubén, lo, los grados son para el alcohol y realmente los disfruto. Rubén me siento más cómodo, Rubén Santillán, Rubén como quieran, de verdad no, no pasa nada, me siento más con Rubén. Entonces les decía, escucho, su, escucho su, su experiencia, los puntos y empiezo a cabildear y voy a confesar hoy con el corazón, voy a... La razón y, y la cuestión profesional. Hoy voy a hablar como hombre, como ciudadano, como parte de esta sociedad mexicana. Y la verdad me da pena. Me da pena porque me acuso, ¿no? Que en cierta forma, pues he violentado o he roto estos esquemas de inclusión. Eh, conscientemente, quizás sí he hecho actos de discriminación o de violencia a las mujeres en alguna o varias etapas de mi vida. Y me remonté, no sé, a la primaria, cuando no dejaba que mi compañera a lo mejor se sentara junto a mí porque me daba pena que era mi novia o que estaba yo con una niña. Y entonces viene así a, a, creciendo las ideas y los recuerdos y, y, y me quedo pausado. ¿En qué momento he tenido la conciencia para romper ¿no? ese esquema? Donde viene desde una cuestión cultural, porque quizás como niño vivo en una sociedad ...donde impera el matriarcado, por ejemplo, acá es matriarcado en algunas, en algunas regiones, el Istmo, por ejemplo... ...pero en muchas otras partes del país la tendencia es falocrática, ¿no? Las decisiones son impuestas por un hombre, es un eh, demócrata incluyente autoritario, ¿no? Vestido de que qué quieren, incluye, toma en cuenta, pero realmente resulta ser un autoritario... ...y lo resumo así, yo creo que viene un fenómeno, primero, cultural, de un seno de una familia... ha sido impregnada por una sociedad de antaño, por generaciones, en las que nos han enseñado que el hombre es el proveedor, la mujer debe estar en casa, eh, cuidando a los hijos, atendiendo al marido, lavando, planchando, haciendo de comer, estigmas como eh, no llores porque eres una mujer, eh, eso no lo cargues tú porque para eso está tu hermano, y una serie de ideas que ustedes han coleccionado y escuchado por el tiempo, que hoy me da pena realmente haber sido parte de esa situación, pero hoy cuando ya estoy con 50 años y que tengo pues 30 años en la cuestión de mi profesión, como abogado, pues he defendido mujeres, he defendido a, a hombres, he entendido las que han tenido en cuestiones familiares, en cuestiones laborales, y la verdad, pues he, he participado defendiéndolas y he conocido sus puntos de vista en lo más íntimo de una mujer. Cuando se ha sentido indefensa, atacada, violentada, psicológica, económica y físicamente con cuestiones que este patrón de la sociedad pues les ha impuesto y nos ha hecho parte de un sistema de, de violencia sistematizada, género. Y los conceptos que realmente se han creado en los últimos 10 años, quiero ir más atrás, hemos creado constructos eh, muy eufemísticos como eh, género, perspectiva de género, cuota de poder, cuota de género, no, no, no discriminación, inclusión, eh, la brecha que hay entre hombres y mujeres, pero no deben de ser expresiones socialistas, ¿no? O unas expresiones que realmente no se materializan. Y como decía Martina hace, hace un momento, eh, la verdad es que parece que el 8 de marzo es el día en que tenemos presente este tipo de foros. Véanos aquí, cuando debiera ser el respeto todos los días, ¿no? En la mañana, en la tarde, en la noche. Y concluyo mi intervención. Mi, mi papel como ser humano, como ser social, como profesional, en los diferentes campos en que he participado para tener esa apreciación, eh, resumo, sí, sí me acudo he sido parte de esa, de esa vorágine atroz, ¿no? De impedir el crecimiento de una mujer, en algunas situaciones, debo confesarlo, sería impropio y mentiría decir, no, yo nunca, no, claro que sí, yo creo que hasta con mi propia madre, eh, con mis amigas, mis compañeras, o sea, en algunas situaciones en las que Sí siento que han quedado en desventaja, sí siento que hemos hecho mal y hoy con plena conciencia, pues lo que busco es de cierta forma ser incluyente, ser respetuoso y, y lo voy a confesar. Hace hoy en la mañana me mandaron una invitación para participar en un evento y lo voy a decir, así no digo datos y, y, y lo he tenido atorado todo el día. Vimos ocho o 10 participantes, todos hombres. Y lo que me vino a la mente de inmediato es, ¿y por qué no hay una mujer? Entonces, reflexioné y dije, voy a decir que necesito que en ese cuadro haya mujeres. Y si no las hay, cedo mi lugar y no voy a figurar como un acto de protesta, como un acto de decir, oye, no siempre tienen que hombres, ¿no? Decíamos hace rato, Martín, eso de romper paradigmas, porque también tener a puras mujeres y excluir a los hombres, también es discriminación. Tener lugares específicos, autobuses, taxis, áreas para abordar, momentos para puras mujeres, no decía Sócrates, no puedes, en la venganza, ser lo mismo de quien te la produjo. O sea, el mejor acto de venganza es no parecerse a esas personas. Y aquí la cuestión, concluyo, creo que es una cuestión de mentalidad, de aceptar pero no solamente en el yo creo debiera ser, sino que lo debemos materializar porque si no nunca vamos a hacer absolutamente nada. Esa es mi primera visión de un hombre en el, en el tema del ejercicio profesional como persona, en su crecimiento, sus diferentes etapas, y en una visión donde bañado de tantas figuras legales y, y cuestiones sociales, eh, estoy entendido que es un buen tiempo en esta segunda adolescencia después de mis 50 años para comenzar a todo lo que no me reivindiqué en su momento, es, es lo que podría decir en esta intervención Muchas gracias Rubén mi querido Martín, tenemos alguna pregunta, algún punto importante que consideres eh, lo tomemos Sí, claro, Dami, miren, fíjense muchachos, bienvenidos a Rompiendo Paradigmas estamos rompiendo un paradigma más aquí hacemos equipo Hombres y Mujeres nos comenta Verónica González saludos a la maestra Pili excelente profesionista y gran ser humano Gus Gómez excelente conversación Gisela Armenta, saludos Olivia mucho éxito, ah, tren porra muy bien, muy bien, mis estimadas Hola. me comenta por aquí Olga María Padilla buenas noches, comparto lo que menciona la maestra ella. me tocó terminar mi carrera con mucho esfuerzo ser mamá y papá a la vez y hoy en día orgullosa de mi triunfo, felicidades Olga se dice muy sencillo, se sufre mucho, pero yo creo que lo disfruten más. Yo, en lo personal, siento que se disfruta más. Diana Viesca, súper. Bienvenida, Diana, qué bueno que nos está sintonizando. Y no sean malos, replíquenos para que podamos llegar a más lugares de este hermoso país y hasta Rusia, para que nos escuche Putin. Teodoro Guerrero Torres, aún hay mucho por hacer en el tema de la igualdad entre hombres y mujeres. Durante muchos años se han escondido diferentes hechos desde los nichos familiares. Sin embargo, las mujeres deben seguir trabajando y defendiendo sus derechos y valores. Y por el lado nuestro, debemos día con día aceptar que las mujeres son tan profesionales como sí. cualquier otro hombre. Saludos desde León, Guanajuato. Mi estimado Teodoro, me pongo de pie, aunque no me ponga de pie. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Araceli Maldonado, buenas noches. Bienvenida a este Rompiendo Paradigmas. Mi estimado Esteban, qué bueno que te conectas, cliente frecuente de Rompiendo Paradigmas. Verónica González nos dice, "Siempre es muy grato escuchar los temas tan interesantes que otorgan en sus capacitación. Qué bueno que nos estás siguiendo." Sí. Héctor Ramírez, bienvenido a esta plática entre amigos con amigas. Erika Yasmín, saludos a mi jefa, a la mejor licenciada Olivia. Ándale, creo que ya alguien va a poder llegar tarde mañana. Excelente. Pues adelante, mi estimada Dami, un excelente programa nos espera hoy. Muchísimas gracias. Y bueno, regresando nuevamente con, con estas hermosas damas, yo quisiera preguntarle a Olivia, a pesar de toda la problemática que se, que se presenta en la actualidad, también creo que ha habido cosas buenas. Creo que también ha habido pros en todo este proceso de todas esas mujeres que han luchado, que han roto paradigmas y, y creo que también es bueno mencionar no solamente las cuestiones en, en donde no marchan las cosas como uno quisiera. Al respecto ¿qué nos podrías comentar Olivia? ¿Qué, ¿Qué aportaciones positivas ha habido en los últimos cambios que tú hayas notado? Sí, gracias. Primeramente Pili, felicitarte porque de veras es, es, es... Un doble mérito graduarse ya siendo mamá, ¿no? Este Giselle, tú tan joven y, y ya, por cierto, Giselle le dieron, ya es contadora pública certificada, te estoy presumiendo, Giselle. Y bueno, regresando a, a, a lo positivo, ¿qué te puedes decir? Las alianzas. En el paso del tiempo, este, pues bueno, ¿qué haces? Este, eres amante del estudio, en mi caso, me encanta leer, me encanta todo lo que es el estudio. Eh, fui agarrándole mucho amor a la, dos, a, a la impartición de cursos lo cual te obliga a capacitarte más. Al igual que Pili, este, fui presidente del Colegio de Contadores Públicos de Culiacán. No fue fácil llegar, estuve en tres contiendas, tres, <ríe> y consecutivas. ¿eh? Eh, uh, y aquí las alianzas. Vas, vas avanzando en tu carrera con tropiezos, con frenadas que tienes que hacer un alto. Yo en lo personal, eh, a mí me ayudó mucho mi familia. Sí, ya, ya me dice, oye, ¿cómo le has hecho para ir, viajar, este, prepararte la maestría? Este, tuve unos cursos de capacitación en el ITAM por más de dos años, estar viajando a la Ciudad de México, otros cursos a San Diego. Y le digo, mi familia, si mis hermanas no me hubieran ayudado a mi mamá a cuidar a mis hijos para yo hacer el viaje y saber que estaban en buenas manos, no hubiera logrado esto. Entonces, eh, en todo esto vas apreciando más la familia que te rodea, segundo, los amigos, y tercero, el aprovechar esas alianzas profesionales. A mí me ha ayudado mucho en el despacho, precisamente dar sí los servicios de, de asesoría fiscal, eh, pero cuando se me atora algo de no más información, Martín, uh, un tema corporativo, un Roberto Valenzuela, también nos acompaña aquí en Censum, eh, tengo muy buenos amigos, este, Osvaldo Jiménez Tiburcio, y te puedo mencionar, este, Alfredo Ibar también, eh, Gabo, Ahora aquí también el iniciado Rubén Santillán, eh, ustedes que ya las estoy haciendo parte de mi equipo. Y eso es muy importante, saber hacer alianzas en, en lo profesional y, y al mismo tiempo hay un crecimiento personal. Si no sabes encontrar un equilibrio entre las dos cosas, estás acabado. Porque si de por sí el camino no es fácil, no es sencillo cuando eres mujer, porque si efectivamente, como decía Pili, te topas con pared, pero la cuestión es no dejarte medendrán, no, no, no sentirte chica ante la adversidad. Eso para mí ha sido clave. Cuando me se me han cerrado algunas puertas, digo, por algo será, y le sigo para adelante. O sea, no es de que, híjole, no me fue bien, y qué voy a hacer ahora, ¿no? No hay tiempo para lamentarse. Bueno, en mi caso. En mi caso es, OK, si no se da este negocio, o si no pasa esta propuesta, pasará otra. Y para adelante, seguirte capacitando el estudio constante, y fortalecer esas alianzas, como te digo, ¿no? Eh, tengo la fortuna y curiosamente, yo mujer, con lo que más trabajo son con hombres. Te soy franca, ¿no? Y, lo, y con el paso de los años, lo comentaba mucho con, con mis clientes. En, no sé, por ejemplo, en auditoría, ¿no? Si, sí, oye, me, me, me siento más cómoda negociar un tema. No negociarlo, hacer las declaraciones con un auditor hombre que con una mujer. Porque también hay que decirlo, las mujeres también nos ponen una piedrita en el zapato a veces, ¿no? Y más cuando te las encuentras del otro lado, ¿no? ¿Quiénes de las que estamos aquí no nos hemos topado con una auditora así castrosa, como decimos por acá en el norte, no? Más sin embargo, aunque nos asiste la razón legal, por alguna situación se ponen pesadas, ¿no? Dices tú, prefiero sentarme a ver un tema legal con una autoridad parón que con una mujer. Digo, hay que decirlo, ¿no? Para eso estamos, para romper paradigmas. Pero no por ello, este, te puedo decir de buenas experiencias también, pero te lo resumo así. Yo creo que de, de lo que me mejor he vivido en este, en este ámbito de trabajo son esas, precisamente trabajo en equipo con, con compañeros varones, en su mayoría, pero también con mujeres, mujeres extraordinarias. Y te voy a decir una así que creo que todas conocemos aquí, Carla Lae Rojas, de Guadalajara. Ella es, ma es maestra en su área social. Otra mujer extraordinaria, joven, como Gisela Emprendedora, que está manejando mucho el tema de los intangibles, es Vanessa Solís. Y una expresidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Leti Herbert, Diamantina Perales. Y ahorita, pues también estamos presidida por una mujer. Entonces, hay una serie de ejemplos a seguir y, y para mí una también estandarte de, de, de mujer ejemplar, ha sido este Rosario Marín, que fue secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, mexicana de nacimiento, y ve hasta dónde llegó. Y tuvo, ella tiene hecho un libro publicado, se lo recomiendo. Este, la verdad es increíble la historia de vida de, de Rosario Marín, y, y no, hubo, no hubo límites para ellos en la profesión, de manera profesional. para o sea, llegar a ese nivel, a una secretaría, a ser secretaria del Tesoro en Estados Unidos, Siendo de padres migrantes, bueno, soy si inmigrante ya también, no es fácil. Entonces, esto es toda una historia de vida y vas aprendiendo de, de cada una de, de lo que lees. Tuve el gusto de conocerla en persona a Rosario Marín en una convención en el Mazatlán. Y en el camino, te digo, otras mujeres extraordinarias que nos han facilitado la carga, pero también, también hay que decirlo, ¿no? Porque es un trabajo en equipo, ¿no? Se trata de, precisamente de eso, de... De lejos de buscar una guerra es, vamos siendo conciliadores y buscar la paz. Y debo decirlo, tengo grandes amigos, varones, eh, como también mujeres. Y eso ha sido la clave para mí. La familia, los amigos y las alianzas profesionales. Es con lo que yo más me quedo. Gracias, Olivia. Realmente te expresas tan bonito. que Eso, eso que tú dices, las alianzas, solamente con esa con ese reconocimiento de poder trabajar en equipo, recuerden esa frase que dice que una puede llegar rápido, pero entre todas llegamos más lejos. Y esto es completamente cierto. Gracias, Olivia. Muchas gracias por tu aporte. Pili Bautista, abre tu micrófono, por favor. Y, y bueno, escuchando todo, todas estas situaciones que has llegado adelante pese a la adversidad, te enfrentaste a muchas cosas, supongo que a críticas, no puedes, no lo vas a lograr, esto no es para ti, esto es muy complicado, eh, ya me imagino todo lo que, todo lo que has de, ha de haber habido en tu entorno. Compártenos, Pili, ¿cómo hiciste, cómo lograste llegar a donde estás el día de hoy y poder eh, que todo, todo ese bombardeo no te jalara. ¿Cómo hiciste, Tilly? Afortunadamente, como comentabas hace un ratito, somos de un estado del sur y también como comentaba, el, aunque no le guste que le llamemos doctor, es por respeto. Somos de un estado del sur, Oaxaca, es matriarcado. A mí me tocó vivir en el seno de un matriarcado Sí, mi padre lo adoro y todo, pero fuera, mi padre demasiado machista en ese aspecto, ha cambiado muchísimo. La verdad, la vida lo ha cambiado y es adorable, lo, lo quiero mucho, pero sí, romper esos paradigmas, como dice el maestro Martín, el primero que, que me cuestionaba no puedes era mi papá. Sin embargo, el seno de mi familia es matriarcado, ha llevado la batuta a mi madre, y mi madre es pese a que solamente tiene la primaria, de siempre creer en ti. Entonces, el primer apoyo que he tenido ha sido de las mujeres de mi familia. Mi madre y mi hermana menor, que por fortuna ella pudo seguir estudiando, yo dejé de estudiar 10 años por cuestiones económicas, adversidades que te tocan en la vida. Entonces, cuando empecé a hacer la carrera de la licenciatura, fue mi hermana menor quien me dijo, te apoyamos. Y el hecho de que diga, Olivia, hace un rato dejar... Tener la seguridad de que alguien va a cuidar a tus hijos y que se queden en casa con tu familia es favorable. También el padre de mis hijas fue alguien de quien me apoyó bastante y los apoyos que he tenido no solamente ha sido de mujeres, las mejores oportunidades de trabajo los he tenido de hombres que han creído en mí. Entonces, ese apoyo por parte del de papá de mis hijas fue grandioso porque en su momento yo dudaba de entrar al, al sistema abierto, no nos va a alcanzar económicamente, ¿cómo lo voy a hacer con las niñas? Y llega un día y me dice, ya te inscribí, y no es que quieras, vas. Eso fue fabuloso para mí, ese apoyo de parte de él. Entonces, sí es cierto, se, hay topes, pero también hay que aceptar que, como decíamos hace un rato, la mujer debe complementarse. Yo no... Yo, te mentiría si te dijera que, que soy feminista, no, yo creo que hay cosas que nosotros podemos hacer, pero también necesitamos ese complemento, ese apoyo de la parte masculina, y eso es lo que me ha hecho a mí llegar hasta donde estoy ahorita, las mejores oportunidades en mi vida de trabajo me las ha dado un hombre el primero en creer en mí fue un contador de Morelos que me dijo, quiero que seas contadora general de, del despacho yo sí tener experiencia en la parte fiscal, me dijo aprendes y me dijo algo que no se me ha olvidado. Las oportunidades pasan una sola, una sola vez en tu vida. Las tomas o las dejas. Para que venga una segunda oportunidad la tienes que generar. Y una tercera, quién sabe. Entonces sería muy, muy egoísta de mi parte decirte de que todos los hombres me han puesto atrás. No, si sí hay quien te dice no creo en ti no voy a creer en ti, pero hay quien también te apoya, y de esos hombres, de esas alianzas tenemos hoy. Yo tuve la fortuna de conocer al maestro Martín en el 2014, y soy una seguidora. Lo que he aprendido de normas de información financiera lo he aprendido con él. De las mujeres te puedo decir, grandiosas para hacer alianzas también las mujeres. Una de ellas es la doctora Vero, que está ahorita seguidora de Census, fue mi maestra en la maestría en finanzas, y es una mujer emprendedora que te apoya. Entonces, es muy difícil, ha sido muy difícil, sí, pero también depende de, de ese carisma, esa negociación que tengas, esas alianzas que tengas que hacer con la gente y también del apoyo que tú en su momento también le puedas brindar a las mujeres. En mi caso, en el despacho, la mayoría de, de compañeras son mujeres y mujeres con hijos porque yo, yo pasé esa experiencia de que luego no te quieran contratar porque tienes hijos y que tengas que estar pidiendo los permisos para llevar a tus hijos a un festival, para llevarlos al doctor, entonces esta es una de las primeras políticas del, del despacho, si estás casado mucho mejor porque te vamos a apoyar, como en su momento a mí me apoyaron, ah, es difícil, pero también te quedas con ese, ese disfrute, como dice el maestro Martín, lo disfrutas más cuando algo te cuesta más, lo disfrutas más, dices yo pude, lo pude hacer y, te, y se puede hacer. Entonces, en este momento te puedo decir que mis hijas no me pueden decir, no se puede hacer. Y es lo que me dicen, no madre, a ti no se te puede decir, no lo podemos hacer porque lo hiciste con, con nosotras. Entonces, esto para mí es una satisfacción en que seas un ejemplo para tus hijos y que te digan, lo a, mamá, lo tengo que hacer porque tú me estás apoyando y tú crees en mí y es fabuloso, es la satisfacción que uno tiene al final, tanto profesional como personal Muchas gracias Tili. No, pues admirable admirable todo, todo lo que has pasado gracias, Giselle nuevamente contigo, eres una mujer muy joven muy muy joven y, y a mí me gustaría que nos compartieras ¿Cuáles han sido los mayores retos en, en este camino de tu profesionalización a los cuales has tenido que enfrentarte y, y que tú sientas que por más que tú luches no ha habido un apoyo? ¿Cuál sería? Pues yo creo que este, um, como tal así que no haya existido un apoyo, no tanto porque he sido afortunada, gracias a Dios, eh, mi familia siempre ha estado este, siempre ha estado presente, siempre me han apoyado. Eh, mis papás siempre me han estado apoyando en, en las decisiones que he tenido. Eh, mi papá es una persona bastante estricta, es eh, muy fuerte en sus regaños, pero gracias a eso he logrado salir adelante como tal, algún tope o alguna mala experiencia que haya tenido, eh, afortunadamente no, pero creo que sí, muchas personas a veces no tienen eh, este pues las posibilidades o sí se han enfrentado a ciertos problemas. Muchas veces, eh, como decía eh, Olivia, muchas veces a veces nosotras mismas nos ponemos el pie, no o muchas veces ha, ha pasado en que eh, las mujeres pues sí somos un poquito intensas, no eh, entonces a veces sí entre mujeres sí es un poco difícil eh, tratar, pero bueno, eh, sobrellevando las cosas y tratando de, de entender a la otra persona, ser empáticos y sobre todo ponerse en el lugar de la otra persona, entenderlo, creo que con eso puedes lograr muchas cosas. Igual teniendo comunicación, siempre la comunicación es bastante importante. Entre mujeres, entre hombres, entre todas las personas por ser eh, seres sociales, debemos de tener comunicación. Y eso creo que va a mejorar muchas cosas. Eh, podremos evitar estos problemas como pues ponernos el pie o, o, o ser como, como una detención. ¿no? Este, como te repito, afortunadamente no he tenido como, como tal algún, alguna mala experiencia real, pero... Eh, bueno, todo, todo sale adelante. Gracias, gracias Giselle. Mi estimado Rubén Santilla, quiero preguntarle algo desde la perspectiva contraria. Yo sé que también hay mujeres que, bueno, pues, como decimos, no somos una perita en dulce, tenemos... De todo. Y yo sé que también muchas mujeres en la actualidad ha habido como esa agresión, incluso odio. Yo he notado que hay como un odio hacia los caballeros, hay de pronto, no, no, no sé cuál es la palabra correcta. Sin embargo, sí noto por parte de muchas mujeres que hay mucha agresión para los caballeros. Ya no lo ven como un compañero, que debe serlo si estamos hablando de equidad, eso debiera ser, sino ya es como eh, por ser hombre, eh, no me mires, no me veas, no me critiques, no me digas, todo lo toman al mal. ¿A, a qué se ha enfrentado, Rubén, eh, usted como caballero en ese aspecto? Muchas gracias por lo de caballero, pero bueno, bien. De verdad que estoy totalmente perplejo de escuchar con mucha emoción todas las confesiones y ahora, si llamo a las mujeres, las amo más con sus versiones. Y son unos cuantos relatos, pero fíjense, estamos en varias latitudes y cuántas historias no se escriben de color rosa, púrpura, negro, gris. Hay todos los colores de las historias y qué bueno que hasta ahorita estoy escuchando muy buenas, pero que son muy motivadoras. Este programa voy a guardar así en el corazón muy especial, como de esos videos coleccionables de mi vida, porque son testimonios que sirven. Y, y, y prometo compartirlo a las juventudes, ¿no? a, a las mujeres, a los hombres, porque nos hace falta también difundir estas experiencias de vida que hacen crecer. Y me gustó una frase que dijo Pili Bautista. Las mejores cosas de mi vida que han trascendido al presente han sido por un hombre. Y qué bonito que también se reconozca a los hombres que de cierta forma... Hemos intervenido, en mi caso, y aprovecho, las mejores cosas que me han venido de mujeres personas persona, como persona y como profesional. Primero por mi madre, que sí, también apoyada por mi padre, pues me apoyó para terminar mi, mi carrera, mi estudio, los dos siempre at atrás de mí. Y hoy pues yo siempre quería ser abogado desde los siete años. Yo dije, quiero ser abogado, mi padre quería que fuera pues militar o médico, mi mamá también, pero yo decía, no, yo voy a ser abogado, nací abogado pero siempre estuvo ese apoyo. Y la segunda persona, sin duda, mi esposa, a quien le debo absolutamente muchísimo. no Le debo a mi hijo, le debo su apoyo. De hecho, yo cuando hay una conferencia un curso, siempre le agradezco cuando está presente que no sería nada sin su apoyo y su ascendencia Entonces, yo creo que si hay mujeres que marcan nuestras vidas y lo siguen haciendo con, con muchas cosas que a lo mejor en el día a día no las apreciamos, pero cuando nos sentamos a reflexionar, hay muchísimo. Entonces, es mi experiencia con las personas en las que advierto ese, ese tipo de encorno, ese odio disfrazado o con actitudes a, a estas que, que voy recogiendo. Sí, muchísimas. En el campo profesional, no voy a decir nombres, pero es muy evidente. Hace más o menos un año tuve un programa en una capacitadora y, y me dijeron, vamos a ver un programa donde pedir una persona. Este, ser mujer, yo digo, también no pasa absolutamente nada y después hubieron algunas otras intervenciones y secuencias, pero empecé a notar que su personalidad era bastante arraigada a, la a los hombres yo sentí la agresión, fueron directas las agresiones a mi persona pero pues me tocaba ser tolerante prudente ecuánime, a mis años no me podía enganchar, tenía que ser diplomático, caballero, soportar pero todo hay un límite, ¿no? Entonces, entre la educación y la prudencia, pues hay una cuestión en la que no puedo ser público, y más ahora en redes sociales, que tengo que cuidar mucho qué escribo, cómo lo escribo, hacia qué tipo de personas escribo, y sus comentarios, y en los cuales yo puedo engancharme o no engancharme actitudes que, como les dije hace rato, ¿no? Los griegos decían, la mejor venganza es no parecerse a quien nos hace el daño para repudiarlo. Entonces, He visto cómo por ser abogado, por a lo mejor ser exitoso, tener alguna trascendencia o destacar, he sentido ese, ese maltrato, lo voy a calificar así, no tanto el odio, el maltrato y las habladurías, ¿no? el escribir o de franco así de enfrente decirme tú esto y esto y me toca así como recibir cuchillos de su boca y, y me toca escuchar y yo lo que hago es saber. Es cierto, para la violencia no hay justificación de edad, ni de condición económica, ni social. Hay una cosa que cada uno de nosotros tenemos independientes, que es la razón, la mesura, la educación, la formación. Tampoco se tiene que tener doctorados para ser educado y no tener educación para dejar de serlo. No tiene nada que ver con escuela, no tiene que ver nada con académico, tiene que ver con valores, con una cuestión de, de personas. Tenemos que entender el mundo y saber rato decía también Billy Bautista y Cel eh, esa prudencia que yo le llamo esa, esa, esa, esa parte de asimilar y entender con empatía, decían eso, ¿no? La, la empatía es un factor determinante. Entonces yo, yo me quedo viendo y digo, a ver, dicen los psicólogos, ¿no? Que hay cuatro traumas de la infancia que tienen en la vida adulta. El rechazo, el abandono, la traición, etcétera. Entonces yo me quedo viendo a lo mejor esta persona no tuvo la presencia paterna, o sufrió un divorcio, o le mal con alguna situación ahí en la vida, y vive infeliz, y le tocó encontrarse conmigo. Y en, las, en psicología, pues se llaman proyecciones, ¿verdad? En lo que, como dice lo que realmente, lo que, lo que me choca, me checa. Es decir, yo veo en ti el lado feo y oscuro que tengo yo. Y si yo te reflejo, son las, las proyecciones estas famosas. Yo lo que hago es entender con ese conocimiento más o menos sin ser profesional y ser prudente, decir, a ver, pobre, ¿no? Pobre mujer o pobre hombre que, que, que se atreve a decirme y a descalificarme, pero no me engancho. Entonces, sí sé que hay mucha comunidad eh, de los dos, porque yo también lo he hecho. Claro, a veces a lo mejor lo hago muy educado, lo hago muy sistemático. Tengo el don de poder decir con palabras, con suavidad, el golpe bajo, ¿verdad? Sin decirlo. Pero no deja de ser violencia, aunque sea estructurada y poética, no deja de ser violencia con la, con la palabra o con las acciones. Y, y llegamos a una serie de cuántos tipos de violencia me han inferido y he proferido, ¿no? También en la situación, en la ley del hielo, el que no te hablo, el te ignoro, el te bloqueo, el que no te tengo en mis redes sociales, te doy de baja en el WhatsApp. Son tipos de violencia que vamos estereotizando y que esa a lo mejor no se nota tan agresiva y hay sangre pero también yo veo muchas mujeres que ahora les llaman mujeres y hombres, otros nuevos constructos que les decía, tóxica, ¿qué es tóxica? Mítico, y estamos como que normalizando etiquetas en la sociedad y en redes sociales para determinar que un tóxico o una tóxica es una persona que enferma una relación que no es prudente, que no es tolerante o que no es como yo quisiera que fuera y no acepto las diferencias. Entonces, para resumir, yo diría... ¿Me ha tocado en el campo profesional? Sí, desde muchos años. Abogadas que se sienten de verdad muy empoderadas, muy ensoberbecidas y la verdad, pues digo, pues está bien, o sea, el, el término dama y caballero, eh, en algunos rubros creo que no alcanza esa distinción. En los negocios, el trato de que, ¿por qué mujer no habría de pagar la cuenta o invitar a desayunar o comer? O que si siempre tengo que estar pagando o permitir el paso... Hay cosas de educación, de convencionalismos sociales, pero en los negocios y en el campo profesional puede haber otro tipo de reglas que es importante tenerlas en claro. Cuando yo estoy, por ejemplo, en un juicio y mi contraparte es una abogada que está defendiendo los intereses en un juicio ordinario cualquiera, pues yo entiendo su posición, entiendo su agresión, su postura, su indolencia, su, su pedantería. Y no me toca más que con instrumentos de negociación, de asertividad, de mi formación, pues tratar de entender, ser empático, manejar, soportar, pero hay un límite. Y ese límite es qué pasa cuando llega límite, ¿no? ¿En qué momento vas a hacer? Y cierro con esto. También los griegos nos han enseñado en puntos filosóficos que hay que tener en cuenta dos cosas. Lo que puedes controlar, lo que depende de ti y lo que no depende absolutamente de ti. Y el segundo punto es pensar para hacer y no hacer para pensar. Es muy fácil ser reactivo, pero si eres prudente, eres empático, respiras al número que tengas que respirar, pero debes portarte a la altura, no debes corresponder. Entonces, pues es un tema personal de experiencia, pero yo creo que con amor y con educación y teniendo en cuenta situación de empatía, se puede sortear esas cosas. Empatía. Tal pareciera que esta es una palabra mágica, Rubén, la empatía. Yo siempre he pensado que todos, todo esto que, que es justo a, acaba de tocar, Rubén, de que todos los seres humanos estamos lastimados, heridos. Estoy de acuerdo. Aquella persona que diga que no ha sufrido, que no tiene una herida, vive en la negación. Todos, todos tenemos una, dos, tres o, o las cinco heridas. Y, y, y bueno, la verdad es que lo que usted nos comparte, el, el ser tolerante, es una de las cosas que debiera ser una carrera porque en, en verdad lleva muchos, muchos pasos para poder llegar a, a esa tolerancia y a esa empatía. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Mi estimado Martín, tenemos comentarios seguramente, a ver, queremos escucharlos, por favor. Definitivamente, Adame, la gente se está moviendo aquí y eso me gusta. Yajaira Paredes, saludos para la contadora Olivia, excelente persona, toda una mujer ejemplar. Juan Gerardo Sánchez Reyes Mago, muy buenas noches, damas y caballos, qué bueno que es otro cliente frecuente que está aquí con nosotros. Nos manda saludos, Rafael Herrera, mi estimado Rafa, jefe, ¿cómo estás? Nos comenta Marta Escobero. Buenas noches. Saludos a todos. Saludos especiales a la contadora Olivia Vázquez. Creo que algo muy importante somos mujeres apoyando mujeres, porque incluso desde ahí comienzan nuestras propias dificultades. Nos comenta, uh, permítame un segundo, John Marín. Saludo, bienvenido. Qué bueno que estás con nosotros. Esteban de Lizalde nos dice... Como dice la canción de José José, yo la amo, yo la quiero de verdad. Oye, ya está entonando este hombrecito, ¿eh? Mi estimado maestro Pepe Soto. Creo que ahorita que preguntaron de mujeres que nos hacen, eh, ¿cómo decías, Rubén? Tóxicas. Me acordé de una persona que tiene buen rostro, por ella en el Ahora Araceli Maldonado nos dice, damas con gran talento, valientes y perseverantes. Gracias por compartir sus experiencias. Concuerdo contigo. Enrique Galván, saludos hasta Morelia, qué bueno que estás conectado con nosotros. Cedep, Edith, Leticia, gracias por compartir sus experiencias. Norma Cortés Moreno, mi ha contadora, un abrazote. Muchos saludos, mi admiración con todas ustedes, soy parte de las mujeres profesionalistas que hemos encontrado en el conocimiento, el estudio, la disciplina, la base para ir superando barreras. Reconozco que en el camino te encuentras con muchas opiniones, unas buenas, otras no tanto. Sin embargo, trabajando, estudiando, puedes demostrar y abrirte paso. Recién conocí a una mujer extranjera joven. Ah, Permítame, porque luego me brinca aquí el ojito. Profesionista quien me dijo, es grato ver a otra mujer logrando hacer lo que ama. Eso hizo mi año. Saludos, mi estimada contadora. Está la bella bahía de Huatulco. Y Norma. Muchas gracias, nos manda 50 estrellotas. Perfecto, excelente. Eh, Molinar, mi estimado Molinar, saludos a mi suegra, la contadora Graciela Espino, tres veces presidenta del Colegio de Zacatecas. Ajá, algo quieres, algo quieres, ¿eh? Enrique Galván, felicidades a las invitadas de honor, ejemplo de gran profesionismo en el sexo femenino. Dayana Viesca, felicidades, mujeres admirables. Señora Olivia Vázquez, excelente profesionista, mamá, mujer y ser humano. Y lo que falta. Mi estimado Pepe Soto nos dice, saludos, mujeres admirables. Eh, mi estimado maestro Carlos Carlos Ramírez, te manda un saludote, mi estimada Giselle. También traes porra, excelente. Vamos a ver, Cel PB, felicitaciones, rompiendo paradigmas. Excelente programa, bueno, siempre, pero hoy especial, totalmente de acuerdo aquí hacemos las cosas diferentes con un sentido diferente el jefe nos dice mi estimado Toño Aranda, excelente noche excelente charla y a todas ustedes un abrazo y Rubén Santillana la triste, gracias por acompañarlas Y yo qué, a mí ni me saludas me mandas, total soy su lacayo regresamos micrófonos y cámaras al estudio mi estimada Dami para que continuemos con esta extraordinaria charla que ya me estoy quedando pero emocionado, adelante, adelante Muchísimas gracias, Martín. Bueno, pues, eh, como, como inicié preguntando, han pasado años, han pasado siglos y tal pareciera que las cosas han evolucionado, pero no como, la, como uno quisiera, sobre todo como mujeres. La cuestión de los sueldos, por ejemplo, hay mucha diferencia aunque tengamos las mismas capacidades, porque está comprobado que tenemos las mismas capacidades, los sueldos en las mujeres en algunos lugares son 25% menos o, o, o incluso más. Y, y también en muchos lugares la, la cuestión de la cuota, la cuota de género. Por, y así como que, bueno, pues pondremos a una o dos mujeres porque hay que cubrirlo. ¿no? Y no es tanto porque se quiera hacer sino por cumplir. Entonces, bueno, yo voy, a, voy a, a cambiar ahora la pregunta y es para Giselle. Giselle, eh, en, en la actualidad, en todos estos tiempos, ¿qué sugerirías? ¿Qué sugerirías para que haya un cambio aún? ¿Cuál sería tu aporte? ¿Cómo contribuyes tú como mujer día a día? ¿Para qué estos cambios se den? Híjole, esa es una pregunta bastante, bastante intensa. intensa. Este, creo que por, por la experiencia que tengo, eh, por las cosas que he visto, por los ambientes en los que he estado, creo que sí todavía falta eh, mucho en la cuestión de, de, de que los hombres o de que el machismo se radique. Todavía hay personas, hombres, que, que te menosprecian o piensan que solo debes de quedarte en casa, cuidar a los hijos, hacer de comer, a limpiar la casa. Eh, creo también que, que para que esto pueda cambiar, mucho tiene que ver eh, pues la mujer, ¿no? Porque todos venimos de una mujer, todos tenemos mamá eh, y muchas veces... Algunas mamás todavía tienen la idea de que las mujeres se deben de dedicar a la casa y los hombres son los que deben de trabajar. Creo que, que la educación, eh, los valores en familia, creo que eso es una base importante para, para el crecimiento del de, de ser humano. Creo que eh, eso, es, eso es una base principal, primordial, que debe de, de cambiarse, la mentalidad en la que pues se maneja el mundo, creo que esa es una de las bases principales para que esto pueda tener un cambio. La otra creo también que con, con los ejemplos de, de otras personas, de muchos hombres, hay muchos hombres muy ejemplares que pueden servir para que animen a otros hombres a cambiar esta mentalidad. Eh, yo tengo un amigo que aprecio mucho, que me ha dado muchos consejos, que me ha abierto como otro panorama y siempre me alienta a ser mejor, a seguirme preparando, a seguir este, saliendo adelante a pesar de todos los retos que puede eh, encontrarse uno. Y es un hombre. Entonces hay muchas personas, muchos hombres que son muy muy eh, abiertos en ese sentido que pueden servir como ejemplo a otras personas, a otros hombres, para que eh, pues nos puedan apoyar, ¿no? Pero principalmente que, que es eso, el cambio de mentalidad, tanto de la familia, las bases, los valores, como el ejemplo que otras personas pueden dar. Gracias, Giselle. Fíjate, eso que nos estás diciendo, me trajo a la mente a una activista femi femi feminista, que escribió un libro que se llamó El segundo sexo y se considera una de las obras más elementales del movimiento feminista. Este libro estuvo prohibido por la Iglesia Católica por sus escritos y ella, esta mujer, denunciaba que la educación que se le daba a las niñas no era la, la correcta porque criticaba mucho a la sociedad donde se les limitaba solamente a que las niñas, pues para qué se educaban, ya que ellas estaban hechas para el matrimonio y la familia Simón de Beabur esta mujer eh, y ahorita me, la, me hiciste recordar sobre, sobre eso fue hace años y sin embargo tal pareciera que, que, que no hay mucha diferencia gracias Giselle, muchas gracias Pili Pili tú que has pasado por pues por tantas cosas por tantos, tantos retos la pregunta sería muy similar, ¿qué, ¿qué haces tú, siendo esa gran mujer, esta gran madre, ese extraordinario ser humano, esa gran mujer profesionista? ¿Cómo, cómo les aportas a las nuevas generaciones, como en el caso de tus hijos, para que, para que haya estos cambios? Y también a tus alumnos, a, a tu entorno. ¿Qué, qué haces, Pili? En el caso de, de mis hijas, no tuve la fortuna de tener hijos hombres, pero creo que desde la, desde la familia, desde la casa, debemos romper esos estereotipos de decirle, tú porque eres niña, tienes la obligación de servirle a tu hermano. Desde ahí, desde empezar a romper esos paradigmas, esos estereotipos de que la mujer solamente está para servir al, al varón, para atender al varón, desde ahí. En cuestión de mis alumnos, tengo la fortuna ahorita de tener un 70, no, un 90% de, de mujeres en, en las materias que estoy impartiendo y, y de verdad se ha visto, sí se ha visto ese cambio, pero ¿qué hacer con ellos? Creo que en el aspecto educativo lo, lo que más debemos enfocarnos es en crearles el hábito de la lectura a los jóvenes. Tuve... El día de ayer precisamente les dije, se les va a quedar un libro de, de lectura, un libro de finanzas, me, está, me toca la, la materia de administración financiera, y la primera en responder fue una alumna y me dijo, no, es muy aburrido. Entonces, hay que crearles a las, a las nuevas generaciones este hábito por la lectura. Decías un rato, Olivia, decías también tú, ese gusto que tenemos por la lectura es lo que nos ha hecho que, que el crecimiento que tenemos como personas joven que no lee, joven que no va a tener un crecimiento y que no tiene la dimensión para analizar ese análisis y el, y el doctor no nos va a dejar mentir, él como abogado sabe que si no leemos, no salimos adelante. ¿Qué haríamos? La verdad creo que en México ya nos merecemos un cambio de mentalidad, pero no nada más por esa cuota que decía ahorita de, de cumplir con la cuota, de, de poner a una mujer por cumplir con la cuota, me gustó mucho el comentario de un cliente que tengo, es máster en matemáticas, y me dice, ¿qué necesita nuestro país? Y me quedé con eso y pensándolo estoy de acuerdo con él. Ya, ya necesitamos que una mujer nos dirija, pero a nivel presidente de la República. Y no sé si me voy a ver muy feminista, pero la verdad sí necesitamos ese cambio, cambiar esa mentalidad también para ver, pero no por cuota. Pero también una mujer que asuma los retos, de lo que es dirigir un país porque no nada más ponerla por ponerla, entonces creo que sí nos necesitamos ese cambio cambio de mentalidad completamente, decía ahorita Giselle todos tenemos al lado a un amigo a un hermano, a un compañero que nos hace salir de esa zona de confort, de que nos apoya para seguir estudiando yo también lo tengo, el maestro Raúl y el maestro Martín sabe, somos equipo de que te hace salir de tu zona de confort y te dice, vamos a seguir estudiando, vamos a seguir preparando. ¿Qué necesitamos? Esa alianza. No verlo como comentaba el doctor Rubén, como si fuera un enemigo, no. Hacer esa alianza y saber que las redes entre hombres y mujeres y las alianzas es lo que nos va a sacar adelante y lo que nos hace crecer. ¿Por qué? Porque necesitamos el apoyo de una persona en cualquier momento, sea hombre o sea mujer, y no poner estos estereotipos. Porque eres mujer, tú eres más importante. Porque eres hombre, tú eres más importante. Si hace un rato, maestro Rubén, no por el hecho de que sea mujer, espero que me abra la puerta. No, a lo mejor tú también como mujer puedes tener un gesto con el varón de hacerlo sentir que te, que te interesa, que lo quieres, que lo respetas. Entonces, cambiar esa, esa mentalidad que hemos abusado las mujeres en algún momento de que porque somos el llamado sexo débil necesitamos mayores atenciones y nos portamos mal de repente, también. Que también los hombres han abusado, sí. Entonces, hacer este equilibrio, hacer ese equilibrio en que nos, los dos podemos hacer una alianza y salir adelante. Creo que eso sería mi comentario. Muchas gracias, Pili. Olivia hace rato dijo, las mujeres no tenemos tiempo de descansar. Las mujeres estamos haciendo tantas cosas que no tenemos tiempo ni de ponernos tristes, porque eh, te estamos viviendo siempre en una carrera. ¿No es así, Olivia? Y en este caso, ¿cuál sería tu aporte para estas nuevas generaciones para apoyar, para entender que somos un equipo, tanto hombres como mujeres? Mira, uh, ahorita que ya estamos en el ruedo nosotras, afortunadamente. Este, es precisamente el, el como ya ya conocemos el camino nuestro aporte es y bueno en el caso mío es facilitarlo, ¿no? O sea, dar las herramientas a otras mujeres a que se a que lleguen a, a concretar sus sueños, ¿no? Yo en otro foro comentaba con Martín de que estamos solicitando una contadora en el filtro de solicitudes que llegaron, por ahí me llegó y me llamó mucho la atención, este, una de ellas que me dijo, "Es que tengo carrera trunca, pero sí hacer esto, esto. que era lo que yo estaba buscando? El perfil. Le hablo por teléfono y me encantó cómo me atendió en la, la entrevista telefónica de trabajo. Y cuando le digo al cliente, aquí están estos tres expedientes, tres prospectos. Y me dice, pero eso no tiene la carrera. Y dice, ¿cuál de las tres? Ella, le dije, la que no tiene carrera, la que tiene carrera trunca, sí, le dije. ¿Por qué? Me dice, ¿por qué ella? Porque fue la más calificada de, en, en la entrevista, de hecho. Ella ya tiene 12 años trabajando con la empresa, actualmente está haciendo la universidad, este, Sabatina, tiene un hijo ya de 18 años y ese es el ejemplo, ¿no? De que dar la oportunidad ese, a, a otras personas a que se desarrollen y más a otras mujeres, ¿no? Eh, también hay que decirlo y lo comentaba Giselle también, eh, a veces te, es un compromiso. Que vayas a un foro, a un evento, o simplemente que andas en la calle y se acercan y te saludan con un gozo, con un gusto, y que te digan, usted es un ejemplo para mí. yo me quedo, ah, geez, es que no me conoces en mi versión. Ah, no. Si es un compromiso que alguien te venga y te diga, usted es un ejemplo de mujer para mí, y te empiezan a, a dar el ojo si es tú, y te quedas reflexionando, oh, caray, bueno, algo he hecho bueno, algo bueno he hecho sin duda, pero es un compromiso porque en realidad... Yo no me siento tan perfecta, créeme que siento que hay tanto por hacer todavía. Y lo voy a decir con orgullo, tengo 54 años este, y siento que hay mucho por hacer, mucho que aprender to, este, en esta vida. Y agradezco a esas personas, esas mujeres que se me han acercado, o, me, o estoy en un foro, doy un curso y me llegan mensajes y yo me quedo, ¡Ah, caray! Te comprometes, de hecho, a ser mejor persona, principalmente una mejor persona. Y te compromete a seguir estar preparando y a seguir brindando esos espacios, esas oportunidades. Ahorita que escribió Erika que me dice, la mejor jefa, pues estoy igual que Pili, ¿no? Yo tengo un horario abierto en la oficina, yo soy de las que da permiso de que, además, ¿sabes que Tómate el día, ve, atiende, trabaja desde casa. En mi oficina tenemos muchos años hacerle, haciendo home office, o sea, yo principalmente, y pues facilitando ¿no? las herramientas. Y algo muy importante, yo tengo la fortuna de, te, de tener un hijo varón, de Luis Mario, tiene 19 años, y es eso, ¿no? Vamos empezando también desde casa, en formarlo, es un, es un muchacho extremadamente respetuoso, eh, y, y precisamente es eso, en formarlo a que haya equidad. Y ya no tanto, yo le digo, mira, no se trata si eres hombre o mujer, somos personas, somos seres humanos, y todos, por el solo hecho de vivir, nos, nos merecemos respeto resiliencia, tolerancia y siempre preguntar si alguien viene enojado o te dice algo que no te parece, porque tú no puedes evitar que venga y te diga algo que te ofenda quizás, simplemente preguntar ¿qué tal mal le estará pasando en su casa que reacciona así? O sea, trata de ponerse en su lugar antes de juzgar y, y te evitas problemas. Y son las prácticas que tenemos madre e hijo, pero sí sus hermanas, Ana Cristina y Mariana se encargan también de Bájale tres rayitas, mi rey, porque es el varón de la casa. Pero lo entiende y creo que, que es un, todo un compromiso. Y, y ahí, ahí reside, ¿no? porque hablamos de mucho del maternidad y de hombres que son violentos. Pero yo lo debato mucho con mis amigas, sí, pero ese hombre fue educado por una mujer. Algo tuvo que haber fallado, porque hablamos mucho el amor de madre y eso. Y eso es lo que tenemos nosotras que cambiar. Si, si tenemos a, a nuestra responsabilidad de formar personas de bien y en, esos, en esa diversidad de hijos que, que, la, que la vida te brinda, y si hay un varón, pues hay que educarle en ese tema de la equidad, de la igualdad y del respeto, sobre todo como personas. Ya olvídate, de, de, como te digo, yo soy muy, la verdad yo sí soy muy de defender de que, como le decía el, el, el doctor Rubén, Rubén, no se trata de que si eres mujer es hombre, claro, como mujer, claro que me encanta que tengan mis detalles, como que está en la esencia femenina, ¿no? O sea, ya este, biológicamente hablando, pues sí somos diferentes, ¿no? Pero, pero los, en los detalles está el chiste, como decimos por acá, ¿no? El respeto, sobre todo te digo, el formar personas de bien. Eh, y como profesionista, pues brindar la oportunidad a otros para que también se desarrolle y hacerlo de veras de corazón, no por compromiso, no como tú dices para llenar un, una cuota política, ¿no? Y ahorita que comentaba Pili el tema de, de prepararnos para una mujer presidenta, mira, yo te digo, sea hombre, sea mujer, ocupamos autoridad y en el tema del derecho de las mujeres ocupamos voluntad política para que se ejerzan, porque aquí está Rubén de testigo, él es abogado. Tenemos buenas leyes con respecto a, a, a la equidad y la igualdad de género. Quizás haya que perfeccionarlas, como todas las leyes puede este, se pueden mejorar, pero mientras no tengamos gobernantes que realmente tenga, tengan una voluntad política para aplicarlas, mejorarlas y que la sociedad en conjunto veamos que se aplican, no funciona. Entonces, la verdad, sí, me encantaría que fuera mujer, obviamente, pero lo que quiero es que llegue un gobernante que realmente este, tenga la convicción de mejorar nuestras leyes y aplicarles. Es un buen equipo de trabajo. Hombres y mujeres podemos hacer mucho bien. Y sin duda, es, este es el cambio de cultura, también lo comentaba Rubén, es México, no porque tú, tú brincas el charco y te encuentras otras cosas. Allá, eh, tú vas a Europa y dicen, aman México, que porque las familias somos muy unidas, y volteas y convives un mes con ellos y dices, güey, pues, estoy en la gloria en mi país, ¿no? Entonces, todos tenemos una serie de conflictos, pero se resume en algo, en, en, en respeto, admiración, tolerancia y en esa equidad que, nos, que debe de existir como seres humanos, ¿no? Eso es lo que, lo que creo yo. Y estoy convencida, más bien, estoy convencida que sí debe de ser. Gracias, Olivia. Muchas gracias. Rubén, escuchando todos estos estas, estas pensamientos, esta expresión de estas hermosas mujeres que nos acompañan, ¿cuál sería tu reflexión eh, al final? Porque creo que ya estamos casi, casi con el tiempo encima. ¿Cuál sería, Rubén, tu tu reflexión final de todo lo que nos han dicho estas tres mujeres extraordinarias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues sigo conmocionado, por supuesto, y, y, y estoy eh, capitalizando esas voces. ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer desde mi campo de acción? Yo recojo las, las impresiones de ustedes. Sí, tengo un hijo y yo creo que no lo voy a hacer a partir de hoy, ya lo vengo haciendo. Entonces, eh, lo que yo pueda mostrarle a él es una forma de ejemplo que él tiene que replicar en el respeto a su mamá, en el respeto a sus compañeras, eh, en decirle no engañes con los sentimientos a las mujeres, no, no tienes que hacer así, tienes que empezar en casa, como dice, como dice Oli. Yo creo que ese es el primer paso. Segundo, yo tengo poco en redes sociales, realmente la pandemia me acercó a, al Facebook. Yo no, no creía tanto en esta cuestión, soy analfabeta informático, entonces... Mi hijo fue quien me incursionó, me abrió una cuenta y fue como salía al mundo y sabía que existían todos ustedes y mucha gente que ya se conoce de años. Y casi el 80% de las más de 5.000 mil personas que tengo son escogidos, o sea, son gente que están, no meto familia ni amigos, todos son de la contaduría o el derecho o de todo lo fiscal, esos 5.000 mil y tantos eh, integrantes. Pero el 80% son jóvenes, hombres y mujeres, Casi no tengo de mi edad, no tengo contemporáneos, casi algunos no los agrego, porque mi ideología es la siguiente, yo no voy a competir con mis contemporáneos, yo no los voy a cambiar, yo no puedo influir para ellos a estas alturas, no son mi reto, no son mi target. Lo que sí puedo hacer es que he recibido mensajes de jóvenes universitarios en posgrado, donde me dicen, oiga, yo lo admiro y lo sigo y algún día quisiera ser como usted y qué bueno y esto. Y de verdad, como dice Oli, pues eso me llena. Entonces no sabes detrás a quién estás incluyendo indirectamente y no dejas de ser un ejemplo en lo que escribes, cómo te portas, qué es lo que haces. Y yo creo que cuando doy también clases, también hay un dejo no de colaboración en este sentido, de, de compartir a las nuevas generaciones que tenemos que cambiar, si quizás a nosotros ya no nos alcanza el tiempo biológica y socialmente eh, digo, estamos jóvenes, pero ya no nos alcanza generacionalmente hacer cambios estructurales sí si nos alcanza para infundir en la juventud, en los universitarios en el momento que tengamos, en los foros donde participemos, sí si podemos dejar estas impresiones de inclusión y coincido con ustedes cuando yo decía que hay que darle oportunidad a mujer, no por ser mujer que eso aclaro, eso debe quedar claro no debe participar la mujer por ser mujer, sino por reconocer que tiene las mismas capacidades y toda la capacidad y competencia para hacerlo como lo hacen los hombres. Y no los hombres somos perfectos y no hacemos las cosas mejor. No es el sexo de comparación hacia arriba. Simplemente ahí están los hombres, pero las mujeres son iguales. Entonces, la cuota de género, la cuota de participación no es por ser mujer, sino porque eres igual que yo y eres tan competente como yo o como cualquier otra persona, entre mujeres o entre hombres. Eso estoy totalmente de acuerdo. Y finalizo. ¿Qué hacer? ¿Qué proponer? Efectivamente, de usted, a mí hay una, una participación de las legislaturas de los estados, de la federación en el Congreso Federal y Local, donde se han hecho algunos cambios y algunas propuestas a leyes, como la ley general de igualdad entre los hombres y las mujeres. Hay una norma mexicana, precisamente, que se habla sobre igualdad laboral y no discriminación, sobre la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, y ha habido cambios en materia laboral cuando decían de las diferencias o las brechas salariales, que estoy totalmente de acuerdo, es algo absurdo, es algo que tenemos que combatir. Tenemos que hacer litigio estratégico, los abogados, para pugnar por esos derechos. Hay abogadas que son activistas, gente en la que estamos en la misma línea, y romper paradigmas, no lo que siempre se tiene que hacer así. Entonces, estas normas se han recogido en la ley laboral, por ejemplo, con los cambios en el artículo tercero, que ha sufrido cambios en 2012 y en 2019, y yo creo que son avances. no También castigar el acoso, el hostigamiento, el condicionar, el pensar que una mujer que llegó a un puesto alto no fue porque entregó su cuerpo, sus besos o sus, o sus citas. Eso es aberrante seguirlo considerando. Una mujer puede llegar al puesto que sea, por su capacidad, y yo siempre lo, lo, no lo digo hoy, pueden revisar en redes sociales, y soy demasiado congruente yo celebro el empoderamiento de las mujeres yo les aplaudo todos sus logros toda su participación, me encanta ver que una mujer es tan competente o superior a mí, eso me fascina no saben cuánto del, me deleito escuchando a una mujer como ustedes, que las escucho y la verdad siento bastante placer a mis oídos y a mi razón, escucharlas con el corazón, entonces yo creo que hay que ser congruentes entre lo que pensamos lo que decimos y lo que hacemos. Y buscar a los iguales o a los que pudiéramos tener la misma línea de pensamiento como ahora y apoyar, generar, seguir avanzando. No quedarnos nada más en un comentario de Facebook o de Instagram o de Twitter o de algún comentario. No, o en un programa de hoy. No, es qué puedo seguir haciendo para continuar con esta sinergia que tengo que volver totalmente generacional. Tengo que dar oportunidades desde mi punto de vista de inclusión y de respeto, ¿no? porque muchas veces sabemos que el respeto no solamente es el, el ser cortés o el reconocer, el respeto comienza también en el pensamiento, porque una cosa es que puedas mostrarte en conducta socialmente y otra que realmente lo tengas interiorizado. Y el problema es ese, si tú no lo sientes y no te lo crees y no viene de adentro y nada más es de fuera, entonces no hay cambio, entonces es una conveniencia y eso es más vil, que cualquier otra acción, porque entonces eres un controlador, un manipulador, un, muchas cosas, un encantador, un sociópata, ¿no? en los que no reconoces. Y fíjense que hace algunos años es una investigación, cierro con esta anécdota, eh, en, en, una, en, una, en un instituto de capacitación de muchos años, eh, me invitaron a dar un, un curso diplomado y uno de los asistentes era el director general a nivel nacional de una empresa que se dedica a, a tener tiendas de esas de, de cositas asiáticas, ¿no? Entonces, eh, muy grande. Y era el director de recursos humanos, hoy Capital Humano. Y me dijo, oiga, di un tema de derecho laboral, y me dijo, qué interesante, yo estoy certificado para eh, trabajo de, de menores, mujeres embarazadas, eh, perspectiva de género, tengo una especialidad en España de ese tipo. Entonces, me dijeron ellos, necesitamos que nos ayudes a una norma ISO, con DNB, una empresa que lo certificaba para inclusión en el trabajo, todos estos puntos, y colaboré. Y el primer requisito que me hicieron ellos era un examen de cinco preguntas. El pre la pregunta es, ¿cuál es mi preferencia sexual? Y dije, ¿cómo que para ser expositor en tu empresa me tienes que preguntar eso? No, sí, queremos saber si eres homofóbico. Ay, pues no, yo creo que no, yo, yo me he autodignificado y la verdad soy bastante tolerante no no no creo tener problemas en la homofobia para nada eh, vamos a hacerle una entrevista de 10 minutos y si pasa, calificaría al siguiente es una empresa muy grande, es una empresa muy grande total, pasé el examen ¿no? y cuando llego a, a la cita del el, el curso in company, había cerca de 50 personas la, la característica de ese grupo es que todos eran homosexuales Hombres y mujeres en el término homosexual, homosexual hombre, homosexual hombre. ¿no? no me gusta decir gays y lesbianas porque eso no es lo técnico, no homosexualidad. Entonces yo me quedé así de a seis y, y dije, bueno, dice, somos homosexuales y no permitimos que haya hombres o mujeres que no lo son. Y yo me quedé así y dije, bueno, pues se supone que yo soy totalmente este, heterosexual a menos que hoy descubra, ¿verdad?, que hay otra vida en mi, en mi consciente, y funcioné, y yo les dije, les voy a hablar de normas de inclusión y no discriminación, y lo que están haciendo ustedes es discriminar, o sea, no porque eres homosexual y digas que aquí no hay hombres o mujeres héteros, eso es discriminar, es el lado opuesto de la situación que nosotros estamos reprobando, entonces ellos decían que su política es basada en eso, concluyo. Hice un estudio para ese fin y me encontré con datos interesantes de la Organización Internacional del Trabajo. Y llegué a tres conclusiones de lo que investigué. Uno, en palabras mías, no hay peor enemigo de una mujer que otra mujer. Dos, lo que decían de poner la piel. Dos, en la tendencia mundial, al menos en, la, en Latinoamérica, los, las personas más productivas no son, las, son los hombres y las mujeres son los homosexuales. Y tercero, si tuvieran que elegir en la fuente de trabajo en Latinoamérica, con un estudio especial en México, se decía, ¿quién es más productivo? ¿Un hombre, una mujer o un homosexual? ¿Y qué creen que son los resultados? Hay claras incidencias. No es mío, eso es informe de la Organización de Internacional del Trabajo. ¿eh? Los hombres, todo mundo... Tiene el ausentismo porque falta por tragos o diversión o fútbol. Hay ausentismo en la, en la sección hombres. Todos los hombres quieren andar con todas las mujeres de la oficina. Quieren ver a quién se puede ligar y lo que cae bien y lo que cae bien. Ahí está. Las mujeres son productivas, no hay ausentismo, no se quieren acostar con todos los hombres de la oficina, ¿no? y sin embargo, tienen un problema. Son conflictivas entre ellas y hay una lucha de poder entre ellas. Como decía Oli, a veces es difícil tener una jefa mujer y tu subordinada mujer. Es un cambio totalmente distinto cuando es entre hombre y mujer en ese grado de superioridad. Y lo final, ¿por qué los homosexuales resultaban más productivos? Ah, porque tienen una tendencia al, perfeccionista, al hacer perfeccionistas. No comparten ni de uno ni del otro lado y han creado un índice de productividad en las empresas increíbles. Y esto se ha notado en algunas empresas, ustedes se pueden dar cuenta en transnacionales, en el área de capital humano, hay bastante contratación con este perfil, porque son altamente productivos. Entonces, estas reflexiones sirven para, para, para que consideremos que, que también la discriminación es la inclusión de, otros, de otras cuestiones de ideas, de cultura, que no es de hombres, ni de mujeres, ni de homosexuales. Es simplemente de entendimiento, de cambiar nuestro paradigma de romperlo lo que nos han enseñado lo que nos hemos formado buscar una escuela para deformarnos ¿no? para romper todo lo aprendido mal y emprender en mi caso pues los jóvenes ahí está mi bastión ahí está mi enfoque y eso es lo que yo me llevaría de resumen una reflexión de corazones como los ustedes sumarme conmigo y saber que vamos en el camino correcto somos pocos pero seremos más muchas gracias muchas gracias Rubén bien Martín pues ya estamos sobre el tiempo, sin embargo, si hay comentarios, por favor, compártenlos. Así es, mi estimada Dami, dice Adán Salinas Belmares. Buenas noches, tuve el honor de colaborar con la contadora Olivia, excelente profesional y mejor ser humano. Tomasa Sandoval, excelente temática, mis respetos y admiración. Gracias por compartir sus experiencias. Ana Cristina Niebla, no sé quién sea aprender de cada una de ustedes. Sobre todo de mi mejor ejemplo a seguir, la mejor mamá y contadora, Olivia. Ya sé ¿Sí? yo que se me acordaba de ti, mis un saludote. Jorge Castillo, muchos saludos, mi admiración para con todos ustedes. Molinar dice que sí quiere presidente, pero no ya saben quién. No, no te metan en esos rollos, Es mujer y puede hacerlo. Nada más déjate que se separe del lado oscuro del gobierno. María del Carmen, eres inspiración y ejemplo de muchas mujeres y también de muchos hombres, Olivia. Es todo, mi estimada Dami. Pues realmente un programa muy enriquecedor porque estamos compartiendo las dos visiones, una mujer y un extraordinario caballero, como lo es Rubén, porque aunque diga que no, sí es todo un caballero. Y, y, y esto es muy... Es muy bonito escuchar los diferentes puntos de vista. Pues estamos prácticamente ya en la parte final y me gustaría mucho que cada uno de ustedes nos regalara en un minuto un mensaje para nuestra audiencia con respecto a este día de, de, de equidad. Olivia, por favor, comenzamos contigo. Gracias, gracias. Mira... Yo ¿Qué resumiría eh, hablando del, del Día Internacional de la Mujer? Bueno, primeramente, no reconocer y agradecer a todas estas mujeres valientes que hace muchos años lucharon precisamente por eso, por una libertad, por ser escuchadas, por tener voz. Es decir, tenemos nuestros derechos, volteen a vernos. Somos seres humanos también como ustedes, ¿no? Hombres y en toda la sociedad. Hoy hemos avanzado mucho, nos falta obviamente camino que recorrer, pero no significa, pero ese camino hay que recorrerlo juntos, hombres, mujeres, en beneficio de quien, de esta sociedad en general y de las nuevas generaciones que vienen, que es todo un compromiso para las que somos mamás y tenemos hombres educarlos en ese sentido, en el respeto, la tolerancia y también, no solamente como te decía a los hombres, sino en ese conjunto, hombres y mujeres, trabajar a la par para que, lograr, o trabajar en lograr una armonía como, como personas, como seres humanos, en beneficio de todos, ¿no? Y entre nosotras, pues, seguir en ese camino de, de apoyarnos, de decir, no están solas. Sí, efectivamente, hay mucha violencia, comentó ahorita Rubén, muchas disposiciones que ya están vigentes, y yo insisto, este, ojalá y logremos el México tener un, un gobierno con verdader, verdaderamente voluntad política, para aterrizar, concretar y que se aplique, que las mujeres se sientan respaldadas, este, no solamente de la sociedad sino de, de, de su gobierno, ¿no? Y pues bueno, entre como profesionistas, como te digo, agradecer a mi familia todo el apoyo que me ha dado, mis amigos, este, en este caso aquí también tengo a Martín que da mucho apoyo para las consultas y a todas esas personas maravillosas con las que he tenido el placer y el honor de convivir y de trabajar en conjunto, sean hombres, sean mujeres. Es decirle aquí estamos, seguimos trabajando, estudiando y esas nuevas generaciones jalarlas porque, hijo, andan andan muy perdidas, ¿no? Pero jalarle, decirle si sí se puede, hay que seguir adelante y no desanimar, simplemente seguir siendo este pilar que ellos necesitan fuerte, sólido, para que estas, como digo, nuevas generaciones sientan esa confianza y esa seguridad de que ellos también pueden hacerlo, principalmente ellas. Así que yo me quedo con eso. Gracias y una linda de haber compartido con ustedes. Muchas gracias, Olivia. Giselle, en un minuto, ¿cuál sería tu, su, tu resumen? Pues eh, compartiendo el punto de vista de Olivia, y creo que para, para nosotras las mujeres es un doble esfuerzo lamentablemente por muchas mentalidades erróneas que en este momento tenemos de que, como bien decía, ¿no? si sube a un puesto directivo, ah, pues no fue por su inteligencia, por su capacidad, sino fue por otra cosa. Creo que este, cambiar la mentalidad, las bases de, dentro de la familia, y no solo dentro de la familia, sino también de la gente que nos rodea, de tanto hombres como mujeres, porque a veces eh, entre mismas mujeres tenemos... Cierto, ciertos roces, eh, pensamientos que pues nos detienen. Creo que cambiando este tipo de mentalidad, también un poco la cultura que tenemos, eh, la cultura machista lamentablemente, que si nos vestimos de falda, pues ya nos estamos vistiendo provocativamente, ¿no? Cuando a lo mejor pues solamente es porque pues quieres lucirte bonita o quieres verte bien. Creo que ese cambio de mentalidad eh, eh, es necesario y pues como jóvenes también eh, a mí me gusta mucho o me emociona mucho ver cómo felicitan a Olivia, ¿no? Es como, <risa> como bien padre eh, seguir, seguir ese ejemplo, ¿no? Tener esos ejemplos, el contador Martín eh, en el grupo, bueno, en el grupo en el que esté con él, pues también es bien padre que todo el tiempo está escribiendo cosas, este, pues está compartiendo información y nos está compartiendo muchas cosas, esos ejemplos que, que nosotros tenemos como jóvenes de ustedes eh, también es algo importante que, que también debemos de seguir. Gracias, Giselle. Pili, abre tu micrófono y bueno, ¿cuál sería tu cierre, Pili? Bueno. Primero, agradecerles la invitación y segundo, como comentaba Olivia, aprovechar esos espacios que otras, otras mujeres en su momento, en su lucha, lograron que se aperturara para que hoy tengamos esa libertad de, de poder expresarnos, de poder estar en este foro y, y que nos escuchen. ¿no? Y también para las nuevas generaciones, pues yo creo que me quedo con, con tres, tres cuestiones. Una que siempre piensen a largo plazo que nunca dejen de perseguir sus sueños y que siempre tengan un propósito en la vida. Con eso cerraría. Muchas gracias, Pili. Doctor Rubén, por favor. No quiero usar la palabra, ya lo dije. Nada más diría una cosa. La luna es mujer y domina a los mares por más bravos que sean. El poder de una mujer ha cambiado civilizaciones, ha cambiado al mundo. Ejemplos muchísimos. Marie Curie Cleopatra, Lisístrata, María Teresa de Calcuta, mujeres en el mundo hay muchas que han cambiado. Así que no dudemos del verdadero poder de una mujer que a mí me da miedo. Y hoy se suma con felicidad. Muchas gracias. Oye, Rubén, eso de, de la luna con sus facetas también, eh. Muy acorde, muy acorde. <risa> muchas gracias. Gracias, Martín, pues no sé si hay algún último comentario antes de cerrar. No tenemos nada, ya todos están muy contentitos, bien calientitos, es hora de irse a hacer la meme. Yo solamente quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes que hayan aportado el recurso más valioso que tiene, que es el tiempo. Muchísimas gracias por haber participado en este Rompiendo Paradigmas, en donde buscamos pensar de una forma diferente, comunicarnos de una forma diferente, unir nuestros esfuerzos en un objetivo en común. Yo conozco cada uno de ustedes de forma particular y crean que cada una de ustedes ha influido en mi persona, en lo académico, en lo personal, en lo profesional. Y estoy muy agradecido que hayan formado parte de este episodio de Rompiendo Paradigmas y no va a ser el último. Eso, téngalo por cierto. Gracias. Gracias, Noitín. Atamari, ¿me permites comentar algo adicional? Este es claro. grato para mí y, y ojalá, y, bueno, para compartirlo también con el público. Este, estar con, con mujeres que son de Puebla, como es Giselle, de, de Pili, de Oaxaca, y veo que Oaxaca, tú también es nada más eres de Oaxaca, es de Oaxaca, Oaxaca. Y, y yo pues soy de Culiacán, Sinaloa, ahora sí estamos el centro, el sur y, y, el, y el norte del país aquí conviviendo estas experiencias, está compartiendo esta amena charla eh, ideológica, podemos en cierta manera, pero al final día son reflexiones de vida, ¿no? que okay que en las cuales coincidimos y a todos nos motivan y nos comprometen también. Gracias por este ejercicio, muy padre, de verdad, de corazón. Muchas gracias, Olivia, Giselle, Pili, Rubén. Y por supuesto, a nuestro gran amigo Martín. Muchísimas gracias por acompañarnos en este tu programa, Rompiendo Paradigmas. Gracias, Ascensos, por invitarme. A mí también me siento muy, muy contenta de estar con todas ustedes y con todos ustedes. Muchísimas gracias, muy buenas noches y hasta la próxima. Gracias, buenas noches. Gracias.